O sea, que tengo dos años de diferencia Hasta que le tuve que preguntar a mi compañera de trabajo Me confundí un chingo Después le tuve que preguntar a mis papás Muy buenos días, amigos y amigas ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo están este vlog más día 17? 17 Hoy, como siempre, estoy en camino a trabajo, amigos, ya estamos en el penúltimo más. ¿lo pueden creer? No creo que vamos a tener mucho trabajo, pero sí vamos a estar afuera, mañana también vamos a estar afuera porque tenemos un video que hacer. Híjole, hoy casi no vlogueé. estuve afuera mucho del tiempo por trabajo y como estuve con mis compañeros y compañeras como que no pude sacar mi cámara, pero ya casi llego a casa, Hoy está muy oscuro aquí, estoy cansada, voy a editar mi video para subirlo hoy en la noche y ya para que ustedes lo puedan ver. No sé cómo los youtubers le hacen para hacer vlogmas cada día, subir cada día. Creo que así vamos a acabar el vlog de hoy, porque pues voy a editar toda la noche y no hay nada interesante pasando. Son las 6.40 Me desperté tarde Hoy sí que me costó mucho trabajo despertarme Para ir al gym Ayer acabé de editar mi video a las 2 de la madrugada Soñé que estaba editando Que no me estaba gustando mi video y que estaba cambiando el video otra vez Y me estresé de mi sueño Pero me desperté a las 6... 20, o sea tarde, porque siempre me despertó a las 6, pero está bien, estamos bien, nos despertamos, nos motivamos, salimos, y con eso estoy feliz, pero hoy vamos a ir, hoy vamos a hacer deadlifts, la neta es que me encanta, me encanta el peso muerto, así que hoy sí me desperté para ir al gym, porque también... Hoy no voy a tener tiempo después de trabajo, porque hoy vamos a ir a ver a unos amigos. Y estos días no he estado muy bueno con el gym, la neta. Este, cada día que era día bench press de, de brazos. Bueno, de, o sea, todo lo, lo de arriba. Eh, como que no, no fui al gym, porque no me está gustando. Pero está bien, estamos en diciembre, estamos festejando... Tenemos muchas fiestas, como que no voy a ser tan estricta conmigo misma por no ir al gym unos días. No sé por qué ahorita me puse de tan buen humor. <risa> Estuve súper cansada hace unos segundos, pero ya vámonos. ¡Vámonos! <risa> Salí del gym, híjoles, tengo que estar súper atenta ahorita. Estoy, perdón, estoy en camino a casa y como al final del, de mis ejercicios me empecé a sentir súper, súper mal del estómago. O sea, ahorita me siento súper mareada y siento que voy a vomitar. O sea, saben que se sienten súper, súper bien. Por salir del gym, hacer ejercicios. Mañana te sientes así súper. Pero me siento así ahorita. Nada más que... <ríe> siento que voy a vomitar. Pero creo que es porque no he comido. Ayer tampoco cené en la noche. Y no desayuné aún. Es que tal vez es por eso. Ahorita ni quiero tomar agua. O sea, me siento súper mal. Ay, güey. Trataré de desayunar algo... Uy. Esta mañana, nos está yendo muy... Les estuve hablando, caminando a casa, que me estaba sintiendo súper mal. Justo cuando llegué enfrente de mi casa, literal, casi me desmayó. ¡Ay, pájaro! Se bajó el azúcar, y esto me pasa muchas veces, así que ya todos sabemos, toda mi familia, Ahí está mi novio, llegué a mi casa y no me pude levantar, mi mamá me metió chocolate y desayuné proteína para sentirme mejor y yo ya estoy súper bien, me maquillé hoy. En vez de ir a la oficina vamos a ir a comprar unas cosas que necesitamos otra vez para el video que vamos a hacer hoy Y como les dije ayer creo, no vamos a ir al estudio Que siempre vamos, vamos a ir a un nuevo estudio Que es como un poquito más lejos de la oficina Yo creo que vamos a estar ahí todo el día Ayer fuimos a comprar unas cosas para decorar que necesitamos para el video que vamos a hacer hoy y hoy vamos a hacer un video básicamente, es como una advertencia y en el video eh, vamos a tener que cocinar comida coreana y para eso necesitamos ahorita comprar ingredientes en el mercado y después vamos a ir a Itaewon donde es una zona en Corea, ahí está el estudio, pero les quiero explicar. Este, Itaewon está conocido por tener como básicamente no es como Corea, porque todos los extranjeros están ahí, literal el bus y todos están hablando en inglés. Pero creo que es porque la base militar eh, de Estados Unidos está por allá y creo que por eso todos hablan en inglés y todos los Americans viven ahí. Pero vieron que ya no digo americano, sino hablo de Estados Unidos, y que ustedes me dejan demasiados comentarios que estoy mal. ¡Ah, no, no, no! no este día hoy fue un día muy loco como vieron estuve trabajando en el estudio y no pude bloquear porque estábamos haciendo el video. fui a ver a unos amigos porque fue cumpleaños de mi amiga fuimos a karaoke por como 30 minutos y ya estoy regresando a casa Uy, como ayer no dormí casi nada eh, estoy súper cansada quiero ir a dormir y también, no sé por qué, pero desde la mañana, desde que me sentí como mal del estómago, eh, todo el día, que no me estoy sintiendo súper bien, creo que necesito dormir. Hoy sí voy a dormir, no voy a editar, porque mañana es viernes, finalmente. la última vez que saqué la cámara fue cuando me maquillé en la mañana para ir a trabajo, estoy saliendo de trabajo hoy temprano voy a tener que hacer otro video sobre todo esto, sobre mi trabajo, pero son las 3 de la tarde y estoy muy feliz de que estoy fuera de trabajo voy a ir a casa voy a dormir un poquito, voy a editar todo el día un día solo para mí, para relajar ya que no estoy en trabajo y estoy muy muy feliz sábado 21 de diciembre y ya son las ¿qué horas? Son? Ya son la ya son la una. La verdad es que estuve estuve en cama todo el día ayer mi familia y yo salimos a cenar y hasta tomamos un poquito de soju así que llegamos tarde a casa fue como nuestro cena de navidad. Ahorita estoy saliendo Me encanta, siempre voy eh, Está por mi casa Vamos a ir Voy a comprar algunas cosas que necesito Porque mañana nos vamos de viaje Así que vamos a comprar cosas Regresar a casa Porque Vamos a hacer un video muy especial Muy interesante Con mis padres Y después de ese video Voy a tener que Editar y trabajar Mucho, mucho, mucho, porque tengo que acabar todo eso antes de que me vaya de viaje para poder subir videos mientras que estoy en viaje para ustedes y después van a venir gente a mi casa y vamos a cenar ¡Híjole! estoy de muy buen humor hoy porque mañana nos vamos de viaje y segundo pues no sé nada más así estoy de buen humor A comprar una bolsita que quiero comprar que quise comprar y creo que sería muy bueno para usarlo en el viaje después vamos a ir a comprar un regalo de navidad que quería comprar ya hace mucho miren compré esto había visto una ropa que le quería comprar de navidad en mi novio en nike y lo iba a comprar estaba esperando para hoy y ya no lo encuentro, así que no sé qué hacer. Mañana, en la mañana, súper temprano, vamos a ir al aeropuerto. Así que no voy a tener tiempo a comprar. Si no puedo comprarlo hoy. Pero está bien. Espero que encuentre lo que quiero comprarle. Pero si no, pues otro día. Estoy caminando a otro centro comercial. Que también tiene un Nike grande, así que vamos a ir a ver si sí. No sé hasta cuándo vlogué, pero ya son las 6 y van a venir gente a nuestra casa a las 6 y media. Sí, vamos a tener invitadas, invitados, pero bueno, aparte de todo eso. Después de que no pude encontrar nada en el centro comercial, eh, regresé a casa y íbamos a hacer el video... Con mis padres, pero todos nos dormimos Así que me acabo de despertar Ya empaqué un poquito Y como ahorita mi maquillaje se ve terrible por dormir Voy a hacer un poquito También ah, hay algo que les iba a contar Estaba hablando con mis compañeros de trabajo Sobre este tema Que muchos me preguntan y yo tampoco estaba súper así segura de lo que era, pero es sobre la edad coreana y por qué la edad coreana es diferente a la normal. Para explicarles un poquito al principio es que es súper común que aquí en Corea Que te pregunten tu edad primero cuando los conoces Para poder como averiguar cómo hablarles O sea, con honoríficos, sin honoríficos, cómo los vas a llamar Como Opa, Oni, Nuna, ya sabes todo eso, ¿no? Y si no lo saben, pues búsquenlo porque, porque me da mucha hueva explicar todo eso también Pero bueno entonces, básicamente, los más años que tengas, más respeto te van a dar. Lo interesante es que aquí en Corea, en vez de decir, si tengo yo tengo 25 años, no diría tengo, que tengo 25 años. Diría que soy del 1995. O sea, digo nada más, Kujibo, <muchas> que significa 95. No significa que tengo 95 años, significa que nací en el 1995 y creo que la razón por la que decimos el año en que vivimos es porque es más fácil como averiguar y calcular cuántos años tienes, especialmente porque la edad es diferente en México y en Corea. Así que yo te, yo nací en 1995 y eso significa que tengo 24 años en, en México porque ya pasó julio 17 que es mi cumpleaños y en Corea tengo 25. Ahora, ahorita es diciembre 21 Entonces significa que en enero El primero de enero Ahorita ya en como 10 días Ya voy a tener 26 años en Corea La razón es que Los nueve meses de embarazo Se cuentan básicamente como un año O sea, cuando ya estás afuera Llorando Ahí estás, ya tienes un año Ahorita diciembre 21 yo tengo 25 años en Corea Y 24 en México En 10 en días voy a tener 26 en Corea Y 24 en México O sea que tengo 2 años de diferencia Porque aún no ha pasado mi cumpleaños entienden? Así que Así es como van a poder Calcular su año de Corea Pero cuando es Primero de Enero le agregas otro más Y esto creo que tiene que tener Con el calendario lunar que los días del calendario lunar y este calendario que usamos son diferentes, ¿no? Entonces, hay algunos que celebran su cumpleaños en el día que... O sea, como yo, julio 17, el día que yo nací en este calendario, pero en el calendario lunar, julio 17, cambia cada año. Entonces, así es lo mismo. El primero de enero, en este calendario normal, cambia en el calendario lunar. En 2020, el año nuevo... En el calendario lunar es hasta el 24 de enero. Se supone, que, se supone que ese año nuevo del calendario lunar es cuando aumentas un año más. Pero como nosotros casi todos ya estamos usando el, otro, el calendario normal que todos, todo el mundo estamos usando. Lo basamos en eso. Así que primer día de enero voy a tener 26 en 10 días. Y otra pregunta que me que me daban mucho, es que si ese es el caso, entonces eh, celebran su cumpleaños normalmente. Sí, sí celebramos nuestro cumpleaños, como todos, o sea, sí festejamos. Nada más que tu edad no está acumulada el día de tu cumpleaños, como en México, porque ya está acumulado desde el año nuevo. Sí celebramos O sea que este año Primero de enero 2019 Cumplí 25 años en Corea Este año, julio 17 7 meses después En mi cumpleaños normal No cumplí 26 Igual, 25 porque No importa Solo cumplí un año más En la edad de México Yo también antes me confundía Y no sabía qué edad decir Cuando me preguntaban cuántos años tenía Así es como calculas tu edad Esto la neta no sabía No estaba 100% segura sobre esto Hasta que le tuve que preguntar a mi compañera de trabajo Me confundí un chingo Después le tuve que preguntar a mis papás Como dos veces más porque también me confundí Y ellos también estaban confundidos O sea, para mí se me hace súper raro Que tengamos dos diferentes edades Pero yo ya me acostumbré Y aunque tenga 24 en México Ahora todos los que me conocen piensan que tengo 26, o sea, ya casi 26. Lo más loco es que si tienes 20, por ejemplo, 27, 20... No, si tienes 28 años en México, significa que ya tienes 30 años en Corea. Y para mí eso se me hace súper raro porque la diferencia entre 30 y 28 se me hace muy grande. Estoy triste que no pude encontrar el regalo que quise comprar... Estaba muy emocionada de poder darle ese regalo Y se lo quería dar en, en el viaje Se lo daré otro día Bueno, creo que eso va a ser todo por hoy Vamos a cenar Y voy a estar editando este video Y el otro video que tengo que subir muy muy rápido Antes de que me vaya Así que voy a tener que acabar esto aquí Muchas gracias por ver mi video Ah, miren, este es el que me compré hoy Está bonito, ¿no? Es que está súper negro y no se ve. Los veré en mi siguiente vlog más. El último vlog más. Y espero que les haya gustado este video. Si sí, denle un like. No olviden, a suscri no olviden a suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Y los veré muy pronto en mi siguiente video.